Hola, en este vídeo vamos a añadir la instrucción JR, Jump to Register, que eh, vamos a añadirlo al camino de datos uniciclo del procesador MIPS. Y, por supuesto, esto va a ser incremental. Lo vamos a añadir a la solución que vimos en el vídeo anterior, que incluía la instrucción HAL. Bien, esta instrucción JR lo que hace es, eh, recibe un registro, uno de los 32 registros de MIPS, y el valor de, de dicho registro lo coloca en el contador de programa, de tal manera que ese registro contiene la dirección de la siguiente instrucción que vamos a realizar, que vamos a ejecutar. El ejemplo típico de uso es eh, cuando queremos salir de una subrutina y volver a, al programa principal o a la subrutina anterior, eh, utilizamos el valor almacenado en el registro de, RA, registro de retorno. Al poner JR, RA, lo que hacemos es leer el valor de este registro RA que contiene la dirección de, eh, de retorno, la dirección insiguiente a la instrucción HAL, la que llamó a la subrutina, y ese valor se coloca en el contador de programa PC. y, Por lo tanto, el programa continúa ejecutándose justo después de la dirección que realizó el salto a la subrutina. En código binario, en código máquina... Esta instrucción HAL tiene codificado en los bits del 25 al 21 el número del registro que contiene este valor. Y el resto de bits eh, se ignoran y eh, lo único que el código de operación es 60000000 eh, cero, y el código de función es 001000. Y el resto no se utiliza. Entonces, para poder hacerlo, este es muy fácil en este caso. Porque el control del programa, como siempre, se le proporciona al campo de dirección, que es donde vamos a, a tener eh, la, la dirección de la instrucción que vamos a leer. Esa instrucción se lee y se proporciona por aquí. Como siempre, los bits superiores se llevan a la unidad de control. Pero ahora los bits del 25 al 21 se llevan al banco de registros, al registro de lectura número 1. Y ese valor de ese registro aparece por aquí. Hasta aquí, como siempre, ¿qué hacemos nuevo? Pues este valor leído, el valor del registro, vamos a añadirle este cable y vamos a llevarlo a este multiplexor, que ahora va a tener tres entradas. Hasta el momento tenía solo dos. Y vamos a seleccionar la entrada número 2, que será la del valor del registro. Fijaos que eh, el valor de la salida del multiplexor, el valor seleccionado, es el que se lleva y se escribe al eh, contador de programa. Para poder seleccionar la entrada número 2 nueva, la señal de selección puente PC ahora va a tener 2 bits. Antes solo tenía 1. Y por este valor, por esta señal 1.0, que equivale al valor 2, seleccionamos el valor del registro. En principio no tenemos que hacer ninguna otra operación. Fijaos que el resto de señales de control están todas desactivadas. vale por lo tanto no hay que hacer mayor modificación al camino de datos y eso terminaría la instrucción JR.